Sophie, mañana tenemos una boda. ¿Crees que te puedas quedar sola con los niños? Sí, señora. A lo mejor se le quedó aquí a alguien. Un no, mormo. Mormo no existe. ¿Verdad, Sofía? Creo que hay algo en la casa. Mormo ¿Nunca les he platicado de mormo? Es un demonio. Luego se pone a jugar contigo hasta que te vuelve loco. Y ya cuando se aburre, te mata jugar mormo viene por ti mormo